Aconteció que un sábado, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y, restregándolas con las manos, comían. Algunos de los fariseos les dijeron, «¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado?» Respondiendo, Jesús les dijo, «¿Ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?»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 seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en sábado le sanaría a fin de hallar de qué acusarle pero él que conocía sus pensamientos dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio él levantándose se quedó en pie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 ¿Qué podrían hacer contra Jesús? En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan,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 y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. También, los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados. Toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía...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 gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestra recompensa es grande en los cielos porque así hacían sus padres con los profetas pero ¡ay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre ¡Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis